¿Cómo realizar la reanimación cardiopulmonar RCP a tu mascota en caso de emergencia?. A ninguno de nosotros nos gustaría ver a nuestra mascota sufrir por alguna emergencia médica, pero por desgracia, esas situaciones ocurren y normalmente no estamos entrenados para afrontarlas correctamente. Saber cómo reaccionar de forma adecuada puede suponer la diferencia entre la vida o la muerte. A continuación te mostraremos cómo realizar una reanimación cardiopulmonar y la maniobra de Imlich a tu mascota. No dudes en preguntar a tu veterinario cualquier duda que tengas al respecto. Asistencia médica. En primer lugar, pida asistencia médica por teléfono tan pronto como veas que tu perro puede estar en una situación de peligro, los veterinarios podrán ayudarte a reconocer los síntomas que presenta tu perro además de proporcionarte consejos que te serán de utilidad. Para estar preparado frente a una emergencia y poder actuar con rapidez, es muy aconsejable que tengas siempre el número de teléfono de tu veterinario a mano. En algunas de estas terribles situaciones de emergencia, tu mascota podría sufrir una insuficiencia respiratoria, o alguna parada cardíaca, ¿no te gustaría saber cómo ayudar a tu compañero en esa situación?, Cómo realizar una reanimación cardiopulmonar a tu mascota. Existen cuatro pasos básicos a seguir. 1. Evaluar la situación de tu perro. dos Conseguir una vía de entrada de aire. 3. Realizar el boca a boca. 4. Realizar el masaje cardíaco. Uno Comprueba la situación de tu mascota. Lo primero que debes de hacer es comprobar si tu perro respira. Para comprobarlo, coloca tu mano en su hocico intentando sentir el flujo del aire que provoca su respiración. Haz clic en siguiente página para continuar leyendo.